En este tutorial vamos a ver, de manera muy breve, una nueva utilidad que ha incorporado Mendeley, que es el uso del botón Get PDF, que os va a aparecer en algunas referencias y que os va a permitir incorporar directamente el texto completo de un documento. Normalmente, por lo que hemos podido ver, son referencias que tienen un DOI y que entendemos que, el documento está eh, en acceso abierto desde Internet. ¿Mm? Bueno, vamos a buscar alguna referencia, por ejemplo, esta, que la tiene, tiene aquí incorporado el botón, le damos. En este caso nos da un error, nos dice que no lo puede obtener. Vamos a probar otra. Vamos a darle otra vez a este. Este sí, veis que me lo ha detectado, me lo ha subido, ¿eh? ya me lo ha cargado y podemos comprobar que efectivamente es el mismo artículo. ¿eh? Y ya pues lo tenemos ahí eh, adjunto. Vamos a hacer otra prueba para que lo veáis. Y creo que con esto es suficiente para que lo pongáis en, en uso. Este no tiene... Este, bueno, este tiene los dos. De todas maneras, le hemos hecho una consulta a Mendeley para que nos diga exactamente qué tipo de documentos son los que detecta. Y este sí. ¿Veis qué fácil? Bueno, pues ya sabéis que eh, tenéis esa opción que podéis aprovechar para completar vuestras referencias. Esto es todo y un coliar saludo desde el caer.